Conmemorio, conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer eh, en Puerto Rico y en todo el planeta y una entidad muy presente en la vida puertorriqueña y en la vida de Estados Unidos, es la sociedad americana contra el cáncer. Tenemos a la vicepresidenta en Puerto Rico de esta organización prestigiosa e histórica, María Cristi. Saludos, bienvenida. Saludos, saludos Penchi y gracias por la oportunidad para, para hablar de este importante día donde eh, el 4 de febrero nos unimos todas las instituciones que trabajamos a nivel mundial eh, contra el cáncer para, para crear conciencia sobre esta enfermedad y para llevar ese mensaje de prevención tan importante eh, que todos tenemos que oír eh, alrededor del mundo. En Puerto Rico eh, se celebra incluso o se, se desarrolla incluso una actividad de relevo por la vida, ¿verdad? Nosotros eh, este año cumplimos 25 años de eh, celebrar el relevo por la vida. Los relevos por la vida, estoy seguro que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de participar, se celebra anualmente y es nuestra actividad de eh, mayor recaudo. Eh, esta actividad se daba eh, presencialmente en el último año con la pandemia, por lo hemos estado eh, dando de distintas formas virtuales, y pues esperamos que en algún momento de este año podamos retomarlo. Esta actividad eh, que cumple 25 años, como mencioné, en el 2022, es donde nosotros nos unimos para honrar, celebrar la vida, honrar a los sobrevivientes y reconocer a esos cuidadores que, que tan necesarios son en la vida de nuestros pacientes. Eh, se, daba, se daban unas caminatas, ¿verdad? Antes se daban unas caminatas, etc. Por eso, ¿no? eso fue lo que dije anteriormente, que se da, eran unas actividades multitudinarias, presenciales, duraban 24 horas, 16 horas, eh, se llevaban a cabo alrededor de toda la isla y eh, se unían eh, personas para caminar 24 horas en honor a, una, a un sobreviviente, una persona que conocían, esto se hacía a nivel comunitario, por iglesias, organizaciones, instituciones, y pues desde que comenzó la pandemia hemos tenido que cambiar nuestro, nuestra forma de, de celebrar y de concientizar y llevarlo a una manera virtual. Incluso se recogía dinero, o sea, esas actividades sí, generaban el, la colección de los ingresos. Esa actividad recaudaba en un momento dado una tercera parte de los ingresos que nosotros utilizamos para ofrecer nuestros servicios eh, ayuda financiera, eh, el Puerto Rico Hope Lodge, que es nuestro albergue de pacientes, y todos los otros servicios que nosotros ofrecimos. O sea, que hemos tenido que reinventarnos y buscar otras formas de ingreso para poder seguir, eh, ¿verdad? Continuar ofreciendo esos servicios a toda la población de cáncer, con y sin cáncer, porque también nosotros trabajamos, obviamente, eh, importantísimo en la parte de la prevención. ¿Cuánto, qué, qué presupuesto tiene la sociedad? La sociedad, obviamente, el presupuesto ha mermado un poco, pero fluctúa alrededor de los 3, 3.5 actualmente millones de dólares. Wow, y recogían una tercera parte en, en, en la actividad. Sí, y han, Exacto. Tenido que, han tenido que inventarse. Reinventar <risa> <Reinventarse>. la rueda. <risa> Reinventar la rueda. Pero eh, eh, eh, una cosa buena es que gracias a la sociedad y gracias a esfuerzos de mucha gente, eh, el cáncer en algunas en algunos en algunas condiciones se ha ido reduciendo, ¿verdad? Eh, he leído que el cáncer el pulmón, por ejemplo, se ha ido reduciendo. Eso es así, Penchi, déjame déjame compartirte unos números. El cáncer en la en los últimos 30 años a nivel nacional ha disminuido las muertes por cáncer en un 32%. Eso es un, un grandísimo logro. Y como vimos al presidente Biden ayer anunciar que están se está reactivando en la iniciativa de Moonshot, eh, que para nosotros es una oportunidad única en la vida, donde obviamente eh, pues se van a aumentar ¿verdad? los recursos para investigaciones, mejores terapias, etc. Esperamos poder, eh, según su plan, eh, disminuir la mortalidad por cáncer en los próximos 25 años a un 50%. Eh, en Estados Unidos, para darte una idea, se diagnostican para este año 2022, se espera que se diagnostiquen 1.9 millones de personas, nuevos diagnósticos de cáncer. Y de estos, eh, pierdan la vida unas 609 mil personas. En Puerto Rico, nosotros mantenemos unas estadísticas de casos de cáncer anuales entre 15 mil y 16 mil personas eh, todos los años. Eso se ha mantenido aproximadamente estable y el cáncer en Puerto Rico causa unas 5.000 muertes. Eh, sabemos que ha habido muchísimos avances. Eh, tenemos mucha eh, o sea, una alta incidencia en algunos tipos de cáncer. En Puerto Rico tenemos, por ejemplo, como tú mencionaste, comparado con Estados Unidos, una incidencia de una tercera parte en el cáncer de pulmón comparado con, lo, con los blancos en Estados Unidos, pero a pero su vez... Menos, menos cáncer de pulmón. Menos, y eso es porque tenemos un eh, por ciento de fumadores mucho más bajito de lo que hay en Estados Unidos. Ahora mismo está como en un 10.8% de adultos. Y hemos bajado, ¿verdad? La gente fumaba mucho más. Eh, hemos como. bajado las campañas. Puerto Rico tiene la ley 40, que es una de las leyes más estrictas. Eh, que existen a nivel de la nación y eso definitivamente más las campañas que hemos hecho en conjunto con todos los otros eh, colaboradores pues ha hecho y el costo de la cajetilla de cigarrillo Puerto Rico tiene el tax por cajetilla de cigarrillo más alto de la nación americana, son 5 dólares 10 centavos por cajetilla, así es que el costo, las campañas, la ley todo esto ha hecho que Puerto Rico logre ¿verdad? bajar ese ciento pero tengo que decir que a su vez tenemos un 20% más alto eh, de incidencia en cáncer de colorectal en hombres y un 40% más alto en incidencia de cáncer de próstata. Así es que eh, todavía... ¿Hay alguna que... razón para que nos pase eso, que tengamos más incidencia de cáncer que Estados Unidos? ¿Alimentación? el Es muy difícil decir... Eh, una razón específica ¿verdad? porque el cáncer eh, de próstata pues sabemos que hay un componente hereditario no necesariamente eh, relacionado a dietas pero sí se entiende que la falta de ejercicio, la obesidad, el aumento en peso, el alcohol, el tabaco todo eso eh, tiene un grado de, de, ¿verdad? de aumento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer incluyendo estos dos cánceres que te mencioné eh, pero sí eh, Puerto Rico tiene un por ciento un poco más bajo que a nivel nacional en cuanto a pruebas de discernimiento y de detección temprana de cáncer colorectal y próstata. O sea que tenemos que reforzar eh, en Puerto Rico ese mensaje en cuanto a cáncer de seno, eh, que es el primer, ¿verdad?, eh, de, de incidencia de cánceres en las mujeres pues estamos más o menos a la par en cuanto a, a, a concienciar sobre la necesidad ¿verdad? y los números y los porcientos de mujeres que se están haciendo sus pruebas de mamografía. Pero tenemos que trabajar un poquito más con los hombres. Eh, las mujeres tienden a cuidarse más y ser más responsables con su salud. Ese mensaje tenemos que eh, extenderlo. y no, hacer Me imagino el... que el cáncer de la próstata tiene que ver con que los hombres eh, no nos gusta hacernos el examen. No no les gusta hacerse el examen y, es, y, y no están tan conscientes, no, es, no son tan responsables como su salud con las mujeres. Y definitivamente nuestro mensaje este año es a retomar nuestras pruebas de seguimiento y, y tenemos que insistir en que los hombres de que vemos estas incidencias tan altas en cáncer colorectal y cáncer de próstata, tienen que, tienen que empoderarse de su salud. Puerto Rico tiene ahora mismo... Eh, con la pandemia hemos visto una reducción bastante marcada en las pruebas de detección temprana que se, que se hacían uh, en el 2019. Para darte una idea, la, en, el, en el pico de la, de la pandemia eh, las mamografías bajaron un 34%, las colonoscopías llegaron a bajar un 47%, o sea que sabemos que ese retraso en pruebas de detección temprana que hubo durante todo este periodo, lo que vamos a estar viendo es casos de cánceres diagnosticados en estadio más tarde y, y tristemente más muertes por cáncer en los próximos años. O sea que esta pandemia puede que acabe en algún momento, pero los resultados eh, para, para la población de pacientes de cáncer va a durar una década. Y no hemos recuperado eh, eh, ese nivel de... Ha mejorado. De sí ha mejorado según se ha abierto el acceso, ¿verdad? Eh, en, la, en los centros hospitalarios, eh, en las oficinas médicas. Por un momento dado se estaban viendo muy pocos pacientes. Los médicos han hecho el, eh, todo lo posible por ponerse al día, pero la gente ha perdido esa costumbre que tenían, me toca este año hacerme tal cosa, me la gente perdió completamente porque se han, se han concentrado en la pandemia y se han concentrado en el COVID y en la vacunación, y simplemente se nos ha olvidado, y, y me incluyo, o sea, no hemos estado pensando en que nos toca hacernos nuestra prueba. Eh, y hay eh, eh, también una merma en, en los tratamientos, las terapias que que la gente se da eh, sobre el cáncer y eso ha, ha, ha agravado la, la condición nuestra. No, no, no, te, no te puedo decir que, eh, que eso ha pasado. Nosotros hemos estado continuamente eh, pendiente, verdad con los oncólogos y aquí en Puerto Rico se aprendió una gran lección luego del huracán María que fue eh, caótico para los pacientes de cáncer porque quedaron desconectados de sus oncólogos y de sus radiooncólogos, y se interrumpieron muchísimas de las terapias. Pero se aprendió la lección y te tengo que decir que los médicos y los centros hospitalarios han sido muy responsables en, en seguir el tratamiento y, y, que, y, y mantener ese contacto con los pacientes para que esto no ocurra. Lo que sí nos preocupa es los pacientes que estaban en el comienzo, que no habían comenzado su tratamiento, que estaban recién diagnosticados, eso sí hemos visto que hubo un poco de retraso y, y lo más preocupante son los que nunca llegaron a diagnosticarse porque no se hicieron sus pruebas eh, como de costumbre. Eh, también me imagino que pacientes con cáncer y con COVID se tienen que complicar bastante. ¿Qué? ¿Tenemos sí. números sobre eso? ¿Cómo, cómo, eh, hay muy pocos pacientes que me hayan... Obviamente la data de ese tipo de cosas no sale inmediatamente, tarda mucho tiempo. El registro central de cáncer, por ejemplo, los datos que tiene oficiales que nosotros estamos compartiendo hoy con ustedes son del 2018, o sea que tarda esa data en salir, pero nosotros hemos hecho varias encuestas con oncólogos para ver si han tenido mucho problema y la realidad es que han habido muy pocos pacientes de cáncer que se hayan infectado con COVID porque son pacientes muy cuidadosos. Son pacientes que normalmente ya por su condición se mantenían eh, aislados, eh, bien protegidos con su mascarilla y, y están acostumbrados a tener ese, ese extra ¿verdad? grado de, de seguridad y de protección y, y han sido pocos, pero sí, los casos que sí se, se que ha tenido COVID, obviamente, eh, caen dentro del grupo de personas con enfermedades crónicas que tristemente hemos visto que han fallecido. Sí, o sea, porque es una complicación muy seria, sí, sí. COVID y además que esté cáncer. Eh, y en cuanto a la vacunación, eh, es una duda que he escuchado con mucha frecuencia. Tengo cáncer, no puedo vacunarme, eh, etcétera ¿Ustedes qué han dicho? ¿Qué recomiendo? bueno nosotros, cuando hemos hecho vacunaciones eh, para pacientes de cáncer, que las hemos hecho en más de una ocasión a, a, a través de toda la isla, la recomendación de los oncólogos y la recomendación de ASCO, la Asociación de Oncólogos Clínicos a nivel nacional, es que los pacientes de cáncer tienen que vacunarse. Obviamente hay excepciones y es, eh, los detalles de quiénes se vacunan y cuánto es bastante complicada. Por lo tanto, nosotros siempre le hemos recomendado al paciente que antes de vacunarse, tienen que eh, hablar con su médico para ver cuál es su recomendación. Porque depende del momento donde van a recibir su quimioterapia, si deben de vacunarse y esperar cierto ciertas semanas eh, después o ciertas semanas antes. Y eso pues obviamente el que decide es su médico. O sea que siempre debe de consultarlo. Pero si tú me preguntas, en general, los pacientes de cáncer tienen que vacunarse. Con... La, la guía de su médico. Exacto, con la recomendación de su médico si está en tratamiento activo, porque todo depende del de momento donde están eh, en el, durante su tratamiento. Veo que los hombres tenemos más cáncer que las mujeres, ¿verdad? Estamos por, por arriba en la estadística. Estamos de por cáncer. arriba en la estadística. Eh, eh, normalmente eh, se diagnosticaron unos, para darte los números exactos, eh, tenemos unas 70, 75 mil personas diagnosticadas en el periodo de 5 años del 2014 al 2018, que es la forma que el registro central de cáncer eh, mide su, sus casos, y de estos 52% eran hombres y 34.9% eran mujeres. Volvemos a lo mismo que mencioné anteriormente. Las mujeres se cuidan más, eh, van más al médico y se preocupan más por su salud. Aunque a veces uno escucha de, de cáncer en edades tempranas, la verdad es que la mayoría de las personas que, que, que realmente eh, se les diagnostica cáncer están por encima de los 60 años. ¿verdad? Por encima de los 60 años el promedio. Sí hemos visto algunas tendencias eh, en cáncer de seno y en cáncer colorectal de casos cada día más jóvenes, sobre todo el cáncer colorectal. Eso ya está bastante establecido, que se están viendo... Eh, cáncer de color rectal en, en millennials, en muchachos más jóvenes. E inclusive, hace unos años atrás se cambiaron las guías eh, de detección temprana para comenzar a hacerse las pruebas a los 45 años. Anteriormente era a los 50, se bajó a los 45 años y, y se está evaluando. En Puerto Rico eh, eh, se lleva el mensaje de que desde los 40 pueden comenzar a hacerse la, la prueba de, eh, de FIT, FIT, que es una prueba de sangre oculta muy sensitiva y se recomienda que se comience desde los 40. Las razones de esta todavía no han sido completamente eh, claras, pero se entiende que tiene que ver con el sedentarismo, eh, con las dietas, eh, y, y en realidad nadie entiende por qué de momento se están viendo tantos casos jóvenes. En cáncer de seno verdaderamente no sabemos por qué eh, encontramos cánceres de jóvenes agresivos, sumamente agresivos en muchachas jóvenes hasta de 20 años, pero no es la norma. ¿Hay alguna predisposición de genética? ¿no? no existe existe cáncer de seno eh, que es familiar, eh, Solo hemos visto que hay abuelas, tías, eh, eh, hermanas, etcétera. Eh, estos son los cánceres que se le hacen pruebas genéticas para ver ¿verdad? cuál es su, su genética y si lo predispone o no. Y estos, eh, estas mujeres pues obviamente su médico le va a recomendar que se haga las pruebas de cernimiento si tiene algún familiar cercano, primera línea, segunda línea, eh, mucho antes de los 50 años, que es lo recomendado. ¿Y el cáncer eh, cervical o el, y el cáncer en el sistema reproductivo el cáncer de ovario? ¿Se, se da mucho en Puerto Rico? El cáncer eh, ginecológico, okay, que son varios, eh, la mayor parte de los cánceres que vemos en Puerto Rico son de cuello uterino o cáncer de cervix, que es el que oímos mucho hablar. Acabamos de terminar el mes de enero, que es el mes de la concienciación del mismo. Y en Puerto Rico nosotros tenemos una incidencia bastante más alta de cánceres asociados al BPH y en este caso el cáncer cervical. Eh, nosotros pensamos en cánceres asociados al BPH y pensamos en mujeres, porque siempre se habla de cáncer cervical, pero hay seis tipos de cánceres asociados al BPH que incluye eh, cáncer orofaringe, cáncer eh, de pene, cáncer anal, cáncer de vulva eh, y el cáncer cervical. Y esto también, pues obviamente afecta a los hombres. Y en Puerto Rico hemos visto una alta incidencia de cánceres orofaringes o del sistema eh, garganta, eh, cabeza y cuello. Y es ahí nuestro, eh, nuestras campañas que han sido bastante exitosas para la vacunación de nuestros niños eh, contra el virus del de papiloma humano. Puerto Rico uh -huh. tiene una, unos porcentajes de vacunación eh, bastante buenos y sabemos que las escuelas desde el 2018, pues la vacuna del virus del papiloma humano está dentro de las vacunas eh, que exigen para comenzar el año escolar. ¿Por qué hay más cáncer de, de oral, en puertos de cavidad oral? Todo relacionado al, al virus al del papiloma humano. Hay una incidencia bien alta, eh, infecciosa, que obviamente, pues sabemos que mientras más personas, mientras más niños se, se vacunen, eh, pues poco a poco vamos a poder combatir eso. Y la idea es eliminar los cánceres asociados al BPH de aquí a un par de generaciones si logramos esos cientos de vacunación. Eh, sobre 90%, niños y niñas comenzando a los 11 años. Leucemia, que de vez en cuando escuchamos, ¿cuán mm. común es la leucemia? La leucemia no es eh, un cáncer tan común, está dentro de los 10 tipos de cáncer, eh, ¿verdad? En adultos. Es el noveno eh, cáncer en incidencia en Puerto Rico en, en hombres adultos. Eh, en mujeres es el, el octavo, eh, pero sí es extremadamente común en niños. Es el tipo de cáncer más común en los niños. Son distintos tipos de leucemia. Eh, en los niños es prácticamente no tengo aquí a la mano el por ciento, pero la, la mayoría de los casos de cánceres eh, pediátricos son leucemias linfocíticas agudas y otros relacionados. Sabemos por, relacionado. qué? Sabemos no, por qué. no, las leucemias no, tú no puedes. Eh, no tienen una predisposición a menos que en adultos, en niños pues obviamente no, pero en adultos eh, si han estado en contacto con, con materiales tóxicos, eh, radiación y, y ciertos ¿verdad? contaminantes pues, pues sí obviamente eh, eh, podría aumentar la incidencia, pero en los niños que no tienen esta, eh, esta experiencia o este tipo de, de contaminación que no... no trabajo ni nada, que estén en contacto con esto, pues simplemente eh, no sabemos. Y el cáncer de páncreas, es, es común, eh, pregunto porque tam, eh, recuerdo, ¿verdad?, de, de mi cobertura de, de noticias de, de gente eh, muy famosa que contrajeron cáncer de páncreas y ya no, ya no están El conocidos. cáncer de páncreas no está dentro de los primeros 10 cánceres de incidencia en Puerto Rico, pero si miramos los números de hispanos y latinos en general en Estados Unidos, que incluye los grupos de puertorriqueños, eh, si sí hay una alta incidencia eh, eh, comparado con los otros grupos eh, blancos etcétera y es un cáncer extremadamente eh, mortal sabemos que, que es un cáncer eh, que tiene una sobrevida eh, bastante pobre y, y si sí existe un, un aumento en la comparativamente con otros grupos pero ahora mismo no está dentro de los 10 cánceres con eh, mayor incidencia en puerto rico y el cáncer de riñón ocurre es un poco es raro es un poco más raro que el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado. Esos dos cánceres eh, sí están. Ahora, el cáncer de páncreas, cuando miramos las estadísticas de muerte, estábamos hablando de incidencia. Eh, si miramos las estadísticas de muerte, el cáncer de páncreas está en el quinto lugar en muertes en hombres en Puerto Rico y en cuarto lugar en mujeres, que aunque la incidencia no es extremadamente alta, en mortalidad sí está dentro de los 10 eh, cánceres que más muertes causa. Y quería también mencionar que si unimos las muertes causadas por cáncer colorectal en ambos sexos, el cáncer colorectal es el que más muertes causa en Puerto Rico ahora mismo. ¿Ah, sí? uh -huh. wow eh, En Puerto Rico tenemos un sol implacable y se nos pide mucho que nos eh, cuidemos para evitar el cáncer de piel. ¿Cómo estamos en eso en Puerto Rico? Pues mira, eh, te tengo que decir que obviamente el cáncer de piel eh, escamoso es sumamente común. No se llevan estadísticas en el registro central de cáncer de ese tipo de cáncer. Eh, el registro pues no, no tiene la costumbre, son tantos y tantos los casos. Eh, yo he oído números que por ejemplo los dermatólogos tienen, pero esa estadística para dártela así con, con seguridad y certeza, no existe. Es común, eh, pero Es pero no, bien común. No. Sí. no, hay dos tipos de cáncer de, de piel que, que no son melanomas, que verdaderamente pues, no se lleva a la estadística. En cuanto a los melanomas, que es el cáncer de piel, que es eh, sumamente eh, de la maligno, eh, pues ese no está dentro de los 10 cánceres eh, más comunes. Es un cáncer... Eh, un poco más raro, acuérdate que los melanomas no necesariamente están relacionados al sol. Uh -huh. Los otros tipos de cáncer escamosos eh, sí están relacionados al sol. Ya eh, ha mejorado muchísimo los tratamientos con las inmunoterapias para los melanomas. Eh, cómo, cómo, nos, ¿Cómo nos configuramos nosotros en términos de etnia para los efectos de cáncer? ¿verdad? Porque ha mencionado varias veces los blancos americanos. Sabemos uh -huh. que también están los afroamericanos y nosotros los puertorriqueños. ¿Cómo, pues mira, ¿cómo estamos, estamos eh, configurados como blancos o cómo? En hispanos. Nosotros Hispano. estamos configurados como hispanos y existe un, eh, eh, un documento que nosotros, uh -huh. la Sociedad Americana contra el Cáncer, produce anualmente que se llama Cancer Facts and Figures, que es eh, el. Documento eh, epidemiológico que recoge anualmente todas las estadísticas de cáncer incluye a Puerto Rico. Eh, ahora próximamente debe de estarse eh, publicando el de Cancer Facts and Figure para hispanos y latinos y ese compara los grupos hispanos dentro mm. de Estados Unidos y también hace mención de, de algunos datos de Puerto Rico. Por darte un ejemplo, eh, nosotros tenemos una incidencia de cáncer más baja que los americanos. Cuando te digo americano, blanco, ¿verdad? Porque varía por etnia. Eh, pero la mortalidad no necesariamente va a la par con, eh, con la incidencia y varía muchísimo eh, geográficamente, porque uno de los problemas más grandes que existe eh, en Estados Unidos y Puerto Rico, eh, también tenemos ese problema, es el de acceso. ¿verdad? El, el tratami los tratamientos de cáncer no llegan de la misma forma a todo el mundo y eso obviamente, esa disparidad es la que, la que crea esas diferencias tan marcadas en, en grupos étnicos a nivel nacional. ¿Cómo se colabora con la Sociedad Americana del Cáncer? Bueno, la Sociedad Americana contra el Cáncer, muchísima gente... Eh, sabe que existe, cumplimos 50 años el año que viene, en Estados Unidos eh, ya tiene más de un siglo de servicio, pero mucha gente no sabe lo que nosotros hacemos. Eh, nosotros tenemos un sinnúmero de, de servicios que ahora mismo no tengo el tiempo para detallártelo, pero la forma de colaborar es, pues, en las actividades que nosotros llevamos a cabo como el relevo por la vida, que mañana estaremos, eh, ¿verdad? Eh, a, a su vez que vamos... A conmemorar el día mundial del cáncer vamos a también eh, dar inicio a nuestra campaña de relevo por la vida tenemos eh, la gala anual eh, que es más bien un evento corporativo tenemos nuestras marchas eh, por una causa de cáncer de seno en el mes de octubre y gracias a dios te tengo que decir que con todo y pandemia huracanes y terremotos siempre eh, Hemos tenido grandes colaboradores eh, en, lo, en las corporaciones, o sea, nosotros tenemos un apoyo, tenemos un grupo de CEOs de Puerto Rico, se llama el CEOs Against Cancer, eh, un capítulo de Puerto Rico, que, que siempre nos han extendido la mano y nos han brindado eh, distintos tipos de grants para, para financiar distintos proyectos o distintos programas y Hemos sido muy afortunados en, en poder contar con esa colaboración y ese, ese auspicio corporativo en momentos donde hay veces que no podemos salir a la calle a buscar el peso como hacíamos antes. Eh, la investigación para atacar frontalmente el cáncer continúa, todavía hay, hay investigación. Te tengo que decir que en Estados Unidos, gran parte de la iniciativa de, que anunció el presidente Biden ayer, ¿verdad? el, el moonshot que comenzó en el 2016, eh, eso se había más o menos paralizado en el último cuatrenio y, y pues él anunció con bombos y platillos que estarán retomando. Eh, eso incluye cerca de 18 billones de dólares en Research Money para, para desarrollar eh, nuevas, eh, nuevas modalidades de tratamiento, entre muchas otras cosas que incluye. Eh, la Sociedad Americana contra el Cáncer a nivel nacional, eh, a, uno de sus pilares es la investigación. Y nosotros eh, a nivel nacional hemos eh, donado sobre 3 billones de dólares, solamente la Sociedad Americana contra el Cáncer para, para financiar investigadores eh, nuevos. Nosotros nos concentramos en investigadores que están en comienzos de su carrera, que muchas veces son los que traen ¿verdad? las grandes ideas. Y hemos sido partícipes eh, y hemos financiado cerca de 43 eh, premios Nobel en medicina eh, desde que comenzó el programa eh, hace muchísimos años atrás. Así es que definitivamente la investigación es sumamente importante y, y gracias a, a ACSCAN, que es nuestro brazo eh, legislativo, eh, pues está constantemente solicitando eh, apoyo a través de ciertas leyes y ciertas, eh, ciertos PILs a nivel federal, para que apoyen no solamente investigación para nuevos tratamientos, sino también eh, fondos para prevención, para poder mantener... Eh, esas pruebas de seguimiento y detección temprana que son tan importantes Gracias doña María Cristi gracias por estar eh, con nosotros ojalá y que vaya bien esta conmemoración eh, del de Día Mundial contra el Cáncer, gracias Gracias mi. La vicepresidenta de la Sociedad Americana contra el Cáncer con nosotros, mi nombre es Luis Penchi esta es la revista de Medicina y Salud Pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia